Hablando de novelas y hablando también de... Haciendo referencia a lo que tú dijiste, a, a, la, a los personajes a quienes mencionaste, wow. pues Anuel AA y Yalín la más viral. Señores, eh, Yalín se fue a estuvo ingresada en un centro clínico por una cirugía estética y pues Anuel AA le mandó eh, unos osos de peluches y arreglos con rosas para desearle que se recupere pronto. <risa> bueno... Eso fue ayer, como les dije, el, el cantante urbano Anuel Novea con la dominicana Yailin, la más viral, quien se recupera en una clínica luego someterse a una cirugía estética. Ya como sabemos, tenemos tiempo ya hablándoles que desde hace días se rumora que Anuel y Yailin tienen una relación, pero que todavía no está confirmado por ellos, pero ya eso lo de ayer deja poco a la imaginación. El video fue publicado La por Jaylin ya. en su red social de Instagram, donde se observa el momento en que llegaron esas personas vestidas de peluche, con decenas de rosas y una nota romántica y muy linda que le dice "te amo". Le declaró su amor ya oficial, ya oficial, ya no está con Jaylin, ya eso es oficial, ya eso no dice que, que, que, que lo vimos, que son amigos. Ya algo tú me entiendes el hombre se apechó con su con su mujer, su, su, su, tí, su tiguerona dominicana. Sí, porque a la venezolana le la digamos chama. Sí, sí a, la, sí. a la a la a la colombiana pacha, entonces las de aquí son tigueronas. Las mexicanas son güeras y así sucesivamente. La, la mexicana cómo le dice? La mexicana la también. Güera, la la güerita. La, güerita. la güerita. Aquí son las tigueronas con su tigra, porque ese es un ese es un tigre, ese es un tigre vestido de mujer, esa yailin, porque tú que tú, tú la ve hablando. Claro, esa tipa te habla con un aparataje y un tigueraje, es un tigre. ¿Tú me entiendes? Pero le, esa fue el tigre que puso a Noel, la tigre que puso a el Loco. ¿eh? Y ya mucha gente. Que han criticado esta relación se han tenido que tragar se han tenido que tragarse la, sí. tragarse su cosa porque el tipo está en ella de verdad tú me entiendes gente gente que critica la relación de anuel pero que cada mes tienen a, a la un de su vida a la loca <risa> claro, nada hombre. más le falta tiene una visita para pa estar viajando en privado con el loco para todos lados para colombia yo quiero que él la lleve ah, <risa> es otro que, es un secreto que nadie <risa> se <entere. risa> Allá caminando ahí esa, esa gente solo con, allá. con, con, con, con, con a todavía. Claro, eh. la dominicana el poder, la hay que apoyar a la loca. Pero mira, mira. nosotros Mira, el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo. Y esto lo digo porque cada quien, pues, su amor, verdad. Eh, cada quien, pues, con su amor lo vive de una forma diferente. Pero me pareció un poquito exagerado de parte de Anuela enviarle todo esto te te allá en línea. Allá en tiene cuarto. Yo pudiera lo hiciera, pero porque porque no tengo. Solamente, espérate, pero solamente se está recuperando de una cirugía que se hizo que al otro día ya estaba en la calle andando. Sí, pero. Ay, ¿Mm? ay, amable, eh, cuidado. Él <ríe> <Ey>, puede, <ríe> ey, puede. <ríe> él puede hacer. Y le mando, él le vio a pegar un Lamborghini y frente, si quería, no pasa a y no voy a exagerar. <risa> en la pantalla, ¡No, no, voy <risa> Él no voy a exagerar, ya exageró con eso. <risa> Detalle, tú me entiendes muy chulo y eso, pero ya hay que dejarlo. No, si no pero, pero, pero es que ella... verdad, que, que, Angel, que la operación se la pagó eh. todo, todo. Ya lo que pasa de ahora para adelante con Jaylin es todo a Noé. Y ella está chapeando de baile. Pues, oh, eh. oh, oh. ¿Eh? Hay que ser real. Hay que ser real y no, ella, o sea, tú crees que ella es chapeadora. Oh, de adelante, <risa> va a seguir. Ella no le ha pedido y le da, porque no a esos tigres no hay que pedirle. Ellos dan. ¿Cómo? Claro. Tú sabes cómo te chapeo de moderno, ya hoy en día, que ya tú no tienes que... Y las mujeres no tienen que hablar. No, yeah. pero para pa mí, bueno, pero como te digo, o sea, Necesito esto. Si ellos son bien felices así, bueno, que le den para allá, ya... O sea, es prácticamente confirmado esta Pero qué relación. bajo cayó, ¿eh? Yeah. No, hay que dejarlo. Dime tú. Yo lo, hay Sharon, que pero dejar... tú no ves, discuchito, de... de, de ¿Eh? De Carol, no, no, pero hay gente que se encuentra Carol, Carol, caro, caro, ¿y caro, me puede llamar ahora en este programa? Y yo me voy, tú te Carol, ¿y está bien y de todo? Pero Jailin tiene su encanto también. El loco ¿Oye? le gustó, cuando viene a ver, le gustó ese tigre de ella. Ese, no, el... Ella lo único que tiene es el tigre, ese barrial. No, Yaline, pero después no, no ella tiene de todo, ella tiene de todo, aunque se lo haya hecho, pero tiene de todo ya. Jailin está bien, ella tiene todo yo veo Josué yo, y si a a... Ya. Yo, yo que le he visto di ahí ahí en persona yo la veo bien a Yailin. pues yo la vi de ahí, ahí a ella claro re pues re re re oye, rebota oye, rebota, rebota con, con Yailin, lo que está pasando con Yailin eh, desde el final del pasado año principio de este es increíble se está mencionando en China no, fue que no, no yo no diría que cayó en que cayó de que bajo para los gustos hicieron los colores y a él le gustó su loca está bien la loca Exacto. de aquí es dominicana eh, si sí, también yo creo que van la van a trabajar musicalmente entonces está bien eso eso está bien de, de, de yo la, la yo la veo a ella bien no no lo juzgo, que, que, que cayó bajo, bajo cayó ahí durando tanto aquí, pero ya se, <risa> se, se, se con, como quien dice ya, como que se pidieron, aplatanó. Se aplatanó mucho, pero dime tú, ya al final de día él, él va a seguir siendo Anuel y cuando viene a ver que la carrera de Yael se va a catapultar, o sea que al final del día hay que apoyar a La Loca, porque yo, de, yo él, espero, es de nosotros. Yo espero que, que a ella de verdad pues se le trabaja, como tú dices, musicalmente, porque hay muchas quejas con Yelin, porque Yelin solamente va a llegar, hace un tema que sé yo que y después se pero la no pasa que, que, Pero no que, pero no que graben haciendo, un dembow. Haciendo, haciendo eh, tirando puya que, que sé yo qué. sí, que pero que no, que no graben un dembow, nada no, que graben algo que se pueda internacional, hablando de, del romance, porque si graban un dembow se va a quedar aquí. Así y bien. después termina la relación y es un bobo. Vamos a ver, yo lo, no le doy mucho a esa relación, pero vamos a ver. <ríe>